A ver... Me veo de otra cosa. A ver, espera, espera. <risa> Estoy aquí peleándome con Facebook. Creo que ya estamos. A ver, déjame ver. Ya. Yeah. Después me okay. tienes que enseñar cómo se hace eso. Porque voy a empezar a subir cápsulas. Ah, bueno, claro, con gusto. A ver, déjame ver. A ver, ya, ok, ya estoy en la reunión, ahora sí. Eh, pues bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, eh, mucho gusto en saludarlos a todos. Eh, ya estamos aquí en el programa Almas en Conciencia, un programa creado justo para ti, para que puedas encontrar esa sabiduría interior, esa luz interna. Y que puedas reconocer ese ser sabio que realmente has sido siempre. Y que puedas realmente recuperar, retornar a la fuente divina, a la creación y sentirte uno con todos. Muchísimas gracias por acompañarme un martes más. Es un martes 20 de abril. Qué rápido se nos ha ido este... ¿Qué será este año? Eh, yo lo he sentido bastante fluida ahora que me dijeron Oye, no, pues es que ya estamos en abril Y yo, es verdad, ya han pasado cuatro meses Desde que iniciamos este, este año Y bueno, pues el día de hoy, pues como verán Estoy aquí con mi querido amigo, compañero este Facundo eh, Y bueno, pues sabemos que yo les... Siempre hemos estado hablando sobre números Pero... Pues Facundo hace muchas otras terapias más, eh, también por ahí te maneja el tarot egipcio que dices que ya me tocó una lectura está muy bueno también, entonces por ahí si tú quieres alguna otra terapia con, con Facundo puedes contactarlo y ya más adelante les vamos a decir cómo. Eh, bienvenido Facundo, buen día, gracias por ah. acompañarme el día de hoy. Antes de que iniciemos contigo, voy a dar el ángel del día de lo que damos oportunidad de que más personas nos puedan estar acompañando el día de hoy. Y bueno, pues puedan estar aquí conectados. Eh, si tú ya estás conectado, por favor, regálame un corazón para saber que, bueno, pues ya estás aquí acompañándome el día de hoy. A ver, déjenme ver. El eh, ángel del día de hoy es lejajagel significa dios lo hable la esencia que aporta es el entendimiento y la conciencia las personas nacidas bajo la influencia de la jagel. al recibir la luz de este ángel recibirán una gran claridad interior que les habilita para armar y comprender a cuantos le rodean, a la vez recibirán también la capacidad de entender y expresar adecuadamente las ciencias y las artes, materias en las que se destacan que les reportará la fortuna y éxito. A estas personas suele gustarles que se les hable de ellas y gozan de su celebridad y del reconocimiento de sus talentos. Lo que otorga es la curación de enfermedades, iluminación espiritual, renombre y fortuna en las artes y las ciencias conseguir el amor de la persona afortunada la protección contra la tentación de adquirir la fortuna por medios ilícitos la propuesta personal que nos trae este ángel es controlar la ambición desmesurada que podría sobrevenir por el éxito del reconocimiento público leja cargel te otorga la sanación de la enfermedad, la iluminación espiritual. Bueno, pues ya sabemos a qué ángel eh, comenzar a llamar. Hoy es como que casi el último día de este ángel. Es el ángel número 6 de la cábala, así que eh, puedes buscarlo así también en Google. Eh, ahora sí. Bienvenido eh, Facundo, como cada mes eh, estamos consultando a los números y estamos aprendiendo eh, cada vez más sobre las vibraciones y la información que siempre trae un número porque creo que nada es coincidencia, eh, todo siempre se acomoda, todo siempre eh, tiene una razón de ser y en este caso creo que los números siempre nos están hablando de una vibración y nos están comunicando algo eh, que nosotros debemos de poner atención y que también pienso que eh, es como, como esa guía que, que tenemos oculta, que de pronto no es tan oculta porque ya la estamos comprendiendo y ya la estamos viendo. Sin embargo, pues ahí está, ¿no? Hay muchos números que, que nos rodean constantemente, inclusive hasta podría decir el número de celular, también tiene una vibración, entonces sí, todo ese también. tipo de cosas que a lo mejor vivimos de manera inconsciente, pero tiene una razón de ser. Entonces el día de hoy vamos a abordar eh, lo que tiene que ver con la casa, la vibración de la casa. Eh, ¿Nos puedes hablar ahora Facundo de todo eso de la casa? Cuéntanos. Buenos días Mayi, buenos días a todos los que nos acompañan de diferentes puntos, de, ahora sí que del continente. Este, los números, las vibraciones de los números nos acompañan a todos lados, todos son números, todos son números, nosotros somos un número en nuestro carnet, en nuestra cuenta de banco, en nuestros recibos telefónicos de luz, de gas, en nuestra nómina de trabajo, en, en incluso en nuestro número de pareja, somos un número, sí, es mi pareja número 2 mi pareja número 8, 9, cosas así, este, todos son números, todos somos vibraciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que, que el mundo está lleno de una energía que nos habla a cada momento del día. En este caso, en nuestro hogar, ¿sí? el número que vemos en el exterior por el que identificamos nuestra dirección, en realidad es una armonía que empieza con el primer número y, termine, y deja, la deja inconclusa con el último. ¿Qué significa esto? que el número en nuestra casa va contando una historia, una historia de las personas que viven ahí. Y la suma de ese número nos da la vibración que estamos viviendo en ese momento. ¿Sí? Podemos decir que, por ejemplo, para los, para los numerólogos cabalistas, el 444 es el peor número que te puede tocar en tu, en tu casa, porque es un número de pérdida. Pierdes todo. Pierdes pareja, pierdes dinero, pierdes todo. ¡No, Incluso, vale. mira, no seas tan severo! ¿Cómo va a ser? En, en cabalismo, sí. En, en numerología cabalística, sí. ¿Por qué? Porque el cuatro es el cuadrado y por los cuatro lados le falta un pedazo. Dibuja el número cuatro y a diferencia de otros números... Le faltan pedazos por los cuatro puntos, por los cuatro puntos cardinales. Por entonces, los cuatro, ¿es ¿mudarse todos los que tienen por ahí cuatro en sus casas o qué? Es una pérdida. ¿Y cómo lo puedes sanar o cómo lo puedes equilibrar? Ah, eso vamos más al ratito. Ok, ok. Ese bueno, chistón. no me adelanto, no me adelanto. Este, entonces, nos platica una historia, ¿no? Y esa suma, por ejemplo, de los tres cuatro, nos da una vibración. Un 3, por ejemplo. Así que 10, 4, 8, 12, 2 más 1, 3. Este, y nos da la vibración que la persona tiene en ese momento. ¿Sí? En este caso, yo los invitaría a que nos manden el número exterior de su casa, ya sea en foto o en texto, este, pero preferiría foto. ¿Por qué? Foto. Porque donde va puesto nuestro número es el entorno que estamos recibiendo. Ok, pero eso cómo lo van a hacer? Bueno, que me lo manden a mí y yo te lo voy mostrando. Cómo lo haremos? Y algunas las vamos mencionando. Ok, bueno, pues ahí les voy a dar mi número. Es el más cincuenta y dos uno y 97 78 19 más 52 1 55 36 97 78 19 y si no para los que me pueden este, a lo mejor nada más como describir, porque creo que este, eso que nos pides ahorita está como, como este como complicado que nos lo vayan describiendo, ¿no? Por bueno, ejemplo. nada más el puro número, vamos al puro número. Vamos okay. a tratar con el puro número. Ok, sí. sí, Facundo, porque nos la pusiste muy difícil así. Bueno, ya el, el que guste, el que guste, pues me lo manda por, por este por imagen. Ah, bueno, pues más? que te en lo manden de... por imagen, pero que te lo manden a tu página, que uh -huh. te lo manden a eh, Centro CAFA. Sí, Con Centro cada listico. kilo, Centro, Centro listico, Holístico Cafa. cafa centro holístico CAFA, mándaselo inbox ahí a, a Facundo y terminando el programa seguro les va a contestar y les va a decir la descripción eh, de su casa aquí ya por ejemplo nos están compartiendo que por ejemplo Crisanta ella está en el eh, 16, la manzana es 16, lote 4 manzana 16, lote 4 ¿no tiene un número exterior? pues yo creo que debe de ser el 4 Ahorita que nos confirme. Okay. Y por ejemplo, el 8 y, y está como, es dorado el 8 y está en una pared de ladrillos, de tabiques Rojo. rojos. Muchas trabas, muchas trabas, muchas trabas con el dinero. Ok. Muchas trabas. Los números de nuestras casas deben ir, como son vibraciones, son consecuencias uno de otro. Ajá. Deben ser las superficies lisas. Okay. Deben ser números pegados. Pegados en el sentido de que no usemos clavos, tornillos, este, pijas, cosas así. Porque eso horada la posible vibración positiva o negativa, dependiendo este, del número. Ajá. Si es un número negativo, por ejemplo, el 4. Si es un número 4 y le pones tal, el taquete, clavo o pija, estás potenciándolo. El efecto del número. Porque estás horadando la casa. Por ahí entra la la, sí, la austeridad. Okay. O como quieras llamarlo. Bueno, venos describiendo todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, este... Mm. Y para los números también ahorita de las personas que se vayan conectando con nosotros de los números de las casas. Eh, si es un número grande como, por ejemplo, el 116. Y para los que viven en departamento... Por ejemplo, el número de mi casa es el 116 y el interior es el 802. Entonces, ¿cómo eh, influye, por ejemplo, el exterior, el interior de, de esos números? Fíjate que ahí es un detalle muy, muy especial, muy, muy especial. Cuando vienen a verme y me platican de eso, les digo, Ay. porque es, es más trabajo. Mira, Cuando es un departamento, se hacen tres sumas. Ajá. Porque es primeramente la suma de la dirección del edificio, del número. Okay. Por ejemplo, 116 es el edificio. Sí. Interior 4. Sí. Más okay. la fecha de nacimiento del que vive ahí. Más la fecha de nacimiento del que vive ahí. Sí. Ok. 17. Pero en vez de ponerle el año en que naciste, el año ¿Ah? que va corriendo, 2021. Oh, no, bueno, ya tú ya no la complicaste mucho, Facundo. ¿Qué? Sí, sí, es que, es que <risa> no es un tema fácil. Por eso no mucho. <risa> ok, verdad, pues, ya ¿verdad? me mandaron a mí ahorita una foto. Ajá. Es una puerta blanca. Y tiene puesto el 401, me supongo que debe ser en el departamento, pero es 401. Y en la parte de abajo tiene un, es, a ver, ¿qué me dice? En... Ah, bueno, no, eso tiene eso dice encuestada de, de, este, de aquí de, de México, pero debe de tener también su significado. Pero bueno, está en el 401 y curiosamente el 4 está más abajo que el 01, ¿eh? Ah, ok. Bueno, en cierta forma es bueno. Ok. Pero la lectura es prácticamente la misma. Eh, ahí en esa casa hubo una pérdida. Y es una pérdida que es cíclica. Ajá. Y, y es sobre una persona, es sobre un hombre. Sí, la pérdida fue de un hombre. Ok, eh, ¿podría ser parejas? El blanca, el cuatro más abajo. Sí, podría ser un hombre. Podría ser un hombre el que se fue. Okay. Pero eso, es un recuerdo constante. Lo digo que es, es, es un hombre el que, el que se fue porque los números pares son femeninos. Una mujer perdió algo. Y el, los impares son masculinos. Entonces, okay. y lo leo textualmente, textualmente. Sí, sí. Y una mujer perdió algo a un hombre, perdió un hombre, y constantemente lo recuerda. Pudo haber sido una, una separación, que es lo que más me suena, y lo sigue recordando. Ok. Poco creo que sea una muerte de alguien. Más bien pienso que es una separación, porque es cíclico. Y la mujer es cíclica. Ok, bueno, pues ahí está, ya eh, le respondiste creo que bastante bien. Eh... Y nos da un número 5, al fin de cuentas nos da un número 5. Y ese número 5 es separación. Ok, bueno, pues ahí está eh, parte de la información. Vayan ustedes tomando nota de todo esto que nos está compartiendo Facundo, porque al final eh, nos va a decir cómo poder equilibrar esa, esa energía. Eh, en nosotros y en nuestro hogar, ¿no? O sea, no, no, no nos vas a dejar todos desbalanceados y estresados por los números de nuestras casas. Miren, el, y... el primer dato, <ríe> perdón que te interrumpa, sí, porque me están llegando muchos cuatros. Sí. Me están llegando muchos cuatros a, a los mensajes. El, la forma de neutralizar el cuatro en nuestro hogar es encerrarlo en, una, en un cuadro. El cuatro. Ajá. Y en cada esquina poner una flechita que apunte al número. Ok. Sí, que, que las flechitas vayan hacia adentro. Ok. ¿Sí? Esa es la forma en que vas a neutralizar al 4. Sí. Ok. Bueno. Si el 4 es más pequeño o está más abajo, como en este caso, perfecto. Pero como quieren, cierrenlo. Ok, bueno pues ya tienen ahí el dato, ahí vayan ustedes eh, tomando nota porque eso es súper importante. Ya me mandaron otra foto que es el 509, eh, la puerta está en color negro, el número está en dorado, al parecer los números están como, eh, yo creo que los hicieron como con Durex se pareciera, o sea pero en un Durex dorado. Y eh, bueno, pues dice 509, ese es el número de la casa de esta persona. Este, y bueno, esta es Luna Barrete, es la que eh, nos está eh, compartiendo su número. Y, eh, ¿qué otra cosa que me llama la atención? Bueno, por ejemplo, tiene un punto al lado, que al lado del 9. Pero bueno, tú ya nos dirás. Desde, como que le clavaron algo, quitaron el que había clavado. No, como que yo creo que ahí le pusieron como, como que algo que quedó ahí este, como incrustado, algo así quedó por ahí. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, a los números con agujero. Ajá. Sí, este, el, 500, el 5 nos habla una separación, Este, vuelve a ser otra vez cíclica, el 0 es cíclico y potencia los, los sucesos que hayan pasado en ese hogar, y el 9 es este, llama al desequilibrio, ¿sí? Este, todo, todo, todo es inestabilidad en un camino que se haya tomado, ¿sí? Lo más seguro es que en esa casa, este, hayan perdido trabajo, hayan perdido, digo, estoy sujeto a, a lo que se, a lo que hayan resucitado, a la vibración de la casa, ahora. ¿no? Sí. Este, hay inestabilidad en los comienzos, ahí se pierde un trabajo, este, se estabiliza y se vuelve a perder otra vez. Sí, por eso es inestable el 9 dentro de los números de las casas. Porque está la bolita y baja y se pierde. Y regresa otra vez hacia arriba. Entonces es cíclico. Y el cero es cíclico, y el cinco es una pérdida. Sí, entonces, por eso es que esa casa es, es muy... Está marcada por una pérdida de un trabajo. Y hay, hay etapas en las que va bien, va muy mal. Va bien, va muy mal. Va bien, va muy mal. Lo sumas y te da un catorce, es un cinco nuevamente. ¿Qué haríamos en este caso? Okay. Antes del 5, le pondría arriba a, a, la, a la, la línea del... Supongamos que aquí llega el 5, la parte de arriba del 5. Yo aquí le pondría el 1 y aquí el 2. ¿Pero cómo se los ponemos chiquititos para que no se confunden pues las personas? Chiquitito. Porque si no, ¿cómo va a llegar la paquetería? Eh, si tienes lápiz del color... Un crayola un lápiz de madera de color, del de color del fondo de la pared, puedes usar. Ok, ok, muy bien. Bueno, pues ahí ya tienen mismo? un dato. O el 2. Vayan eh, compartiéndonos sus números. Eh, yo ahorita tuve un pequeño error, eh, me salí y ya no pude. Eh, Ver las, los demás comentarios que se quedaron así hasta arriba. Entonces, si tú puedes, vuélveme a comentar, por favor, en la parte de abajo como, qué número tienes para que ahorita se lo vayamos compartiendo a Facundo y nos vaya diciendo casa por casa de las personas que están aquí conectadas. Y no se te olvide, por favor, compartir este programa. Está diseñado, hecho para ti. Por favor, compártelo en tu muro, recomiéndanos, eh, mándaselo por WhatsApp a la comadre, a la prima, a la amiga, al amigo. Eh, diles por qué ahorita no está fluyendo tanto la energía con los números, así que por favor comparte este programa. Eh, aquí nos están compartiendo Adriana Ruelas, dice que su número de su casa es el 329. ¿Qué nos puedes decir de ese número? ¿Cuál? 329. 329. 329, 329 son 10 11 14 es un 5. En esa casa hay mucha familia. Si no presente, se hace presente. ¿Sí? Este puede ser bueno, puede ser malo tanta familia, ¿sí? Este, pero hay una familia muy numerosa. Si no es físicamente es el centro de reuniones. ¿Pueden de ser muchas mascotas? <risas> Pueden ser muchas mascotas. Si las consideras como tus hijos o cosas así, o como tus hermanitos que no tuviste, sí, es válido. Es válido. Es la que tú consideres familia. Ok. Sí. Este... 309, dijiste. 329. 3, ah, 329. 9. Son 14, 5. Este... En esa casa... Eh... El macho alfa o el hombre de la casa. si sí, a macho alfa si sí son animales. Si son personas, el hombre de la casa la pasa muy bien. Es atractivo, es exitoso dentro de su nivel donde se mueva. ¿Sí? Soy exitoso. Si yo despacho gasolina, soy exitoso en, en mi nivel socioeconómico. Si soy empresario de una multinacional, bueno, soy exitoso en, mi, en el nivel en que me muevo. ¿Sí? Este... Afuera es agradable, a todo mundo, simpático, este, pero no es igual en la casa. En la casa es más, más correcto, más severo, más más, más, este, más macho, digamos. ¿no? Sí. Aquí se hace lo que digo el punto, se acabó. Ok. Pero afuera ¿Sale? sí es. Y la feminidad, los derechos humanos, la igualdad, la verdad. Ok, eh, por favor, veme compartiendo el número de tu casa, eh, escríbelo aquí eh, en Almas en Conciencia que no, no logro ver los demás, no sé por qué, pero bueno, a ver si, ojalá que los demás me puedan escribir. Gaby, por ejemplo, tengo aquí una chica que dice, Gaby Flores, que dice, yo no tengo un número en mi casa. Uh, pero ¿Qué pasa con eso? Tiene, ¿no? Pero ¿Cómo? sabe el número que tiene. Bueno, a ver que nos comparten, que nos diga a ver si, si sabe el número o le dieron el lote o algo, ¿no? Porque pues, como el no tener cosas. un número en tu casa te despoja de identidad y la vibración que tú emanas de, de tu fecha, de lo que tú quieras la vibración que uno emana de sus propios números en esa casa, choca choca totalmente Okay. entonces tienes que tener es como una especie de balance que a fin de cuentas gana la casa a fin de cuentas la gana porque nosotros agarramos la vibración de la casa, ¿por qué? porque estamos dentro de ella ¿Sí? entonces si, me, si yo vibro en un 8 y la casa vibra en un 8 pues qué padre ¿no? pero hay un límite porque empieza la inestabilidad empieza la competencia entre yo y mi casa entonces, llega un momento en el que no estoy a gusto en mi casa. O necesito gente que casualmente tiene que ser menor a 8, su vibración, Ajá. para que vibre. Ok. A ver, aquí ya logré entrar algunos comentarios que se me habían perdido. Por ejemplo, Gaby Navarro dice, mi casa es 212 y el interior... Ah, no. Y exterior no dice... Bueno, Gaby dice, su número es 212. Gaby Navarro. Ok, en esa casa este, viven viven dos mujeres y un hombre. Digo, así como lo leo literalmente. No sé okay. más. Pero viven dos mujeres y un hombre. Ajá. Sí. La que lleva la batuta es una mujer. Porque primero está el dos, y luego sigue el el hombre le concede todo lo que ella quiera, hace caso a lo que ella quiera, ¿sí? Es como yo, un hombre que le dice que sí a su mujer a todo, o le dice a su mamá que sí a todo, le dice a su hermana que sí a todo, ¿sí? Uh -huh. La que domina es la mujer. Pero hay otra mujer, ¿sí? Entonces, cuando entran en conflicto las dos mujeres, el hombre... Se va. Ahí me avisan quién gana. <risa> sí. Okay. ¿Qué podemos hacer ahí? Ajá. Le ponemos... Aún le dije, entre el 1 y el 2, primeros, entre el 2 y el 1, más bien. Entre el 2 y el 1 le ponemos un 3. Sí, porque okay. significa 5. Entonces, un 8. Este... Y le ponemos, con el primer 2, le ponemos 6. Ok, entonces ahí le puede ella pintar con el lápiz, como habíamos dicho, o con un plumón o algo, eh, ahí esos números para que también se equilibre un poco esto de la casa. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos, a ver, aquí otro. Dice, ¿y qué pasa por ejemplo cuando el número está pintado en una banqueta? O sea, su número está ahí. Pero está en la banqueta. Sí, está en la banqueta el número pintado, pero no me dijo qué número es. ¿El Todo mío? Moni Flores dice, el mío está pintado en la banqueta. Aquí habría que preguntarle a Moni cómo le está yendo. Ay, bueno, pues ahí Moni... Flores. Oh, ya, aquí, aquí ya vi, Dijo que es el número 16. No, es Manzana 640, lote 16. Me supongo que es el 16, su casa, su número. Uh -huh. Sí, sí. 16 es un número de su casa. Aquí, los que tienen lote y número, tendríamos que buscar, porque es lo mismo que los departamentos: uh -huh. departamento, dirección y fecha de nacimiento con el año actual. Forzosamente, para poderles dar una. Porque sigue así, así directo, así como está. Yo le podría decir. ¿604 dijiste? ¿640? No, ajá, manzana 640, lote 16. Ahí ya ahí volvemos a hablar de pérdidas. Uh -huh. Sí. Estamos hablando de pérdidas, no solamente la separación de personas, sino estamos hablando de, de falta de dinero. El dinero no llega. No rinde el dinero, ¿sí? Y es constantemente cíclico porque tenemos el cero al final. ¿El número qué después de 640? 16. 16. Si vive una pareja, es una pareja distanciada. Totalmente ¿Sí? distanciada, principalmente el hombre. Ok, bueno, pues ahí ya que nos ella nos comente cómo, cómo le está yendo en este momento. Y por ejemplo, el número 13. El número 13. Tampoco es muy bueno. ¿Por qué? 3 y 1. 4. Ok. Está. Y bueno, y por ejemplo, ahí lo que podemos, ah, hacer, lo que podemos hacer es ponerle un 3 adelante del 1. Ajá. Y un 3 en medio. Ok. Bueno, pues ahí está la Karina 8. Hurtado. Ahí ya tienes información. Y por ejemplo, el número 4, que es ahorita como el que hemos estado así como todos <ríe> traumatizados. <ríe> Nos has traumatizado el día de hoy. <ríe> no es cierto, es, que, es cierto. Es, que es, la, es una vibración muy pesada que tiene. Es muy cuadrado. Sí. Mm. Y las y, por ejemplo, ¿puedo ser una personalidad cuadrada? ¿Qué puede lograr con una persona cuadrada? Nada. ¿Que te El número cuatro, por ejemplo, ahí este, hay uno que está puesto, por ejemplo, ese es un ejemplo porque muchos números pueden pasar así. Está puesto en una, este, como un mosaico, pero alrededor tiene eh, como flores. O sea, como tipo este talavera que tiene las florecitas así alrededor y está el 4. ¿Qué me puedes decir de ese, por ejemplo, que está como en talavera? Son engaños. Son okay. engaños. Porque todo te lo revisten de florecitas y todo. Habrá que ver si la talavera sigue en un patrón o se corta. No, es solo el cuatro, nada más encerrado en eso. Entonces, la, la talavera que tiene rodea los cuatro el lados. Los cuatro, ajá. Los cuatro lados los rodea. Uh -huh. Son mentiras. Ok, bueno, pues ahí está, ya tienen información. Dice, hola, los números han sido pintados. El 509, ahí me dijeron que le pusiera un punto al final del número, cambiaría la vibración. Gracias por la información. Nos comparte Luna Barrete eh, de su de su casa, eh, que ya te había platicado del 509, que ya hablamos de él. Eh, Luna, ¿y si Martita... Pues a ver que nos diga si sigue igual la vibración o no con ese punto que le puso. Eh, Martita Mayen nos dice que ella está en el número 18, casa 102. La calle es el número 18. Ajá. Y es la casa es el 102. Uh -huh. O es una pequeña ciudad, villa. Como privada, yo creo. Como privada. Uh -huh. 102. Es 9, 10, 11 Todo se lleva al extremo ahí en ese lugar. Este, las decisiones se toman al extremo. Este, no hay lana, no hay lana para nada hacia el extremo. Hay lana y lana para repartirle a todo, todos los que vivan a los lados de la casa. Sí. Uh -huh. Son cosas okay. muy, llevadas muy al extremo, que pueden terminar bien la mayoría. La mayoría termina bien. Pero, como son cíclicos, van desgastando, van desgastando, van desgastando. Y desgastan okay. más al hombre. Desgastan más al hombre. La mujer está más familiarizada in, instintivamente con los ciclos, porque la mujer se maneja por ciclos. Reproductivos, aprendizajes, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre no. El hombre es demasiado pragmático. Sí, es nuestro problema, somos muy pragmáticos las cosas se van, vienen así así, dale, punto, no batalles. Sí. entonces los hombres nos gastamos un poco más cuando las cosas son cíclicas otra vez lo mismo, otra vez con esto y viene otra vez el problema así, y viene otra vez las cosas así, entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas como se presentan okay. yo les recomendaría independientemente del número que se ponga porque es un 11 yo le pondría... ¿El número de la casa cuál es? Ay, ah, ya le... Espérame, espérame, porque ya me salí. 112, ya, ¿verdad? Ajá, creo que sí. A ver, espérame. Ay, ¿Dónde estás, Martita? Martita. Martita. Es una privada dijo um... Ay, Dios, ya lo bueno, perdí. Bueno, dilema... ah, 102. Casa 102, sí. Bueno, yo le pondría un 5 pequeñito uh -huh. abajo, de, a, al final del 3, en la parte de abajo ok y le pondría un 3 en medio del donde está el 0 ajá, ok ahí le pondría un 3 a un lado del 1 ok bueno, pues ahí ya más o menos van teniendo los tips ustedes, eh, síganos compartiendo cuál es el número de su casa para ti que acabas de entrar, estamos platicando con Facundo sobre las vibraciones de las casas y lo estamos manejando de manera específica, así que tú puedes mandarnos tu número de, de tu casa, únicamente cuál es el número, inclusive si puedes, nos puedes compartir una foto a mí, a mi WhatsApp, en el más 52 1 55 36 97 78 19. Y bueno, pues ahí vamos a, a darte la información y también Facundo nos está diciendo que si tú lo compartes en su, en su eh, página de Facebook que se llama Centro Holístico CAFA... Que es con cada kilo y este, lo, vas a, lo vas a encontrar a él y le puedes mandar un inbox y él te va a estar dando la respuesta sobre el número de tu casa. También eh, acuérdate de darle me gusta, acuérdate de activar la campanita y si tú te has perdido algún programa, por favor, puedes entrar al canal. Margarita Mercado Ángeles, ahí sí lo vas a encontrar en YouTube, inscríbete por favor, suscríbete, dale a la campanita, dale like a los programas, le hacen falta muchos likes porque aquí en Facebook nos dejan... Muchísimos likes, pero nos hacen falta likes en el canal de YouTube, así que por favor no se te olvide darle manita arriba a estos eh, contenidos que nosotros estamos eh, compartiendo, que es lo más importante. Aquí voy a continuar con Graciela Cardosa. nos comparte que el número es el 1456, ese es su número, 1456. ¿Qué nos puedes decir de ese? Es una casa... Con muchos egos. Muchos egos. El ego. El yo. El impongo. El decido. El todo. Tengo una pérdida. Con el cuatro. Tengo una pérdida por una separación en la familia. Y la suma es el uno. Hay muchas separaciones en esa casa. Sí. Este. El problema de esa casa es es el ego, es el ego básicamente, quizás mucha gente diga, oye, pues no, no ha pasado esto, no, no sucede esto, pero si le buscas, si le buscas vas a encontrar, vas a encontrarlo, Obviamente. Sí, claro, es que eso está en nuestro Subconsciente, realmente nosotros sí. Nuestra dinámica de vida, pues para nosotros Es totalmente natural, y tú cuando le preguntas A alguien, ¿cómo están las cosas en tu casa? Muy bien, todo está muy bien ¿Cómo te llevas con tu papá y con tu mamá? Muy bien Todo muy bien, pero en realidad El subconsciente es el que está hablando Y el que dices, bueno, ¿y cómo están tus finanzas? Muy mal, ¿tienes pareja? No Entonces, ahí es donde sale A ver, entonces, ¿realmente tienes problemas Con tus padres? Porque tu mamá no estás Bien relacionada, y el problema es de dinero, bueno, pues tampoco tienes la fortaleza del padre, entonces son de ese tipo de cosas que nosotros debemos estar analizando constantemente para ser conscientes de que realmente si sí hay una vibración que nos está llevando o nos orilla a tomar ciertas decisiones o ciertos patrones en nuestros eh, lugares en nuestros entornos de vida eh, ¿Qué me puedes decir, por ejemplo eh, de un edificio 79F departamento departamento 101 79 F Sobre todo también cuando tiene letras, ¿qué pasa? Sí, 79 la letra, F Las letras, las letras ah. también vibran Este eh, Por ejemplo, la F es un 5 Sí, okay. estás hablando de, de que el edificio se construyó como un sueño de alguien que no lo vio realizado porque se tuvo que separar o murió la persona que estaba financiando o la sociedad que había terminó separándose. Y el edificio terminó con un solo dueño. ¿Sí? ¿Y el interior es? 101. 101. El hombre perdió un nombre. Sí. Okay. Es un dos. A fin de cuentas es un dos. Es un familiar. El sí. papá falleció en esa casa. Ahí está. ¿Y de quién le está mandando la, el texto? Es Norma Salas. Ella es la, la, es la punta de familia, ella, me imagino. Mm. Algo ah, bueno, así. Es, es la vibración de un hombre. Si una mujer vive en una casa con números masculinos, toma la fuerza del hombre. Es más fuerte que el hombre. Sí. Esa es una de las virtudes de las mujeres. Pero no se chiflen. Ellas <risa> agarran la fuerza del hombre y se ponen como la persona que mantiene, sostiene y equilibra ese hogar. Sí. Okay. La casa es una oficina. Ajá. Uh -huh. Esa mujer, de una u otra manera, va a estar arriba de todos los hombres. O le dan la jefatura, o se encarga del negocio, o nadie puede hacer nada si no está ella, aunque no tenga el puesto. Hay sí. okay. jefes y, y una mujer en la secretaria de los seis jefes. Aparte que es una locura, ninguno de los jefes puede hacer nada, porque cuando falta ella, la oficina es un caso. sí Entonces, en el caso de Norma, ella es la mujer que domina el hogar, porque tienen, agarró la energía de, de la casa de hombre y el papá, que me imagino es de ella, murió. Uh -huh. Entonces, se convierte automáticamente en un papá ausente. Pero ese papá ausente, ella lo revive a cada decisión que toma. ¿Qué hubiera hecho mi papá en una situación así? Y si papá hubiera hecho esto, es ley para mí. Para mí es ley. Y así se hace. Ok. Bueno, pues ahí tienes, Norma. Eh, ahí está tu información. Por acá No había le pondría visto? Ahí, Si no está casada, no sabes si está casada, ¿no? Es madre soltera. ¿Madre soltera? Uh -huh. el, y el bebé es hombre. No, es mujer. Es mujer. Uh -huh. Va a crear una mujer muy fuerte. Va a crear una mujer mucho muy fuerte. Es 101, ¿verdad? Sí, 101. Bueno, que después del 1, del bueno, antes del 1, le ponga un 2 arriba. Vamos okay. a hacer que sea una mujer que desea participar. Y abajo le ponemos un 3. Ok, ¿No? bueno. Mejor, pues no. es... Mejor le quitamos el 2, le quitamos el 2 porque ya sumado es un 2. A, abajo le ponemos un 3 para que consiga una familia, pero le ponemos un 6 también para hacerla mucho, muy atractiva. Okay. No sé qué es, pero para que llame la atención. Sí, eso le no hace falta a mi querida amiga. Le un seis. Aquí tenemos el número de María Can, que eh, su número es 522. María. 522. No es una guerra de mujeres. 5, 2, 2. Sí, es una guerra. Es una guerra. Este, y el hombre que esté ahí tiene que lidiar con ellas. Tiene que lidiar con ellas. Bueno, creo que ella vive solo con su pareja, pero... Sí. <ríe> no sabemos. ¿Y qué me puedes pues, decir? Él tendrá, tendrá mamitis. No, no que yo sepa No Hay una fuerza femenina adicional ahí okay. O la mamá de, Mar de María Can Ok Hay dos mujeres, ser? hay influencia de dos mujeres Ok, bueno, pues ahí está La información eh, ¿Cómo podría ponerle números A esa A eso para equilibrar? Mmm Así, sin a ojo de buen cubero, le pondríamos, este, le pondría dos ochos al final, un ocho, le pondría un ocho al final. Un ocho al final. Uh -huh. Ok, bueno, pues ya saben, para todos los que le estamos diciendo los números, los pueden poner ustedes con lápiz, los pueden poner con crayón, puede ser del mismo tono del, del lugar, de la puerta, si es negra, pues lo ponen en negro, no importa, pero eso les va a ayudar a que la energía pues, se pueda equilibrar. Y ¿qué más? le pondríamos un 1 y un 2 y un 8 al final. Ok. Bueno, pues ahí está eh, María, ya hay la información del 522. Y eh, para Yasmín Miranda Pacheco, eh, tiene el número 43139. ¿Qué será? 43139. Uh -huh. 43, ¿Es todo pegado? Sí, así me puso. Yasmín Miranda Pacheco, 43139. Se la han visto difícil este año, son cinco números. 44 son pérdidas, 3 en la familia. Este, 43.149. No, 139. Ah, 139. Es, sí, 43139. El hombre que formó familia, ¿sí? 78, 10, 19, 10, 19, 10, 10. Sería el 1, la vibración final es 1 siempre siempre hay siempre hay un problema que resolver en esa familia ¿sí? ya sea en lo económico, en lo sentimental, en lo social, en lo familiar etcétera, etcétera siempre hay un problema que, que resolver ya es cierto cierto así como que ya estoy hasta aquí entonces toman decisiones fuertes decisiones masculinas. Sí, sobre todo en cuestiones físicas. No sé por qué me está hablando de me está hablando de algo físico. Sí, puede ser este o, o ya no te presto el carro, o ya no te doy dinero para esto, cosas así. Me suenan me suenan comportamientos muchos comportamientos de inmadurez. Okay. Yo le pondría ahí el al principio el 1 o 2. El 4 lo encierro, como dijimos, con las flechas hacia adentro. Y el 9 lo encierro en una burbuja. Ok. Sí. Y que te platiquen o que me platiquen cómo les fue. Bueno, pues ahí que nos vayan compartiendo, por favor, eh, cómo les va eh, con esto. Eh, me pregunta María Can ¿en dónde va a poner el 1 y el 2? Que al le principio. dijiste del, al principio, ok. Al principio del, de, de tu número, María, ahí lo vas a poder poner. Y dice, a ver. O okay, es que sí la tenemos, ok. Yo creo que sí. <risa> eh, mira, Gaby Flores, la que nos decía que no tenía el número de, de casa, es que es el kilómetro 3.5. Ok, longitud. que lo pongan, venden unas, unas, unas T, en las, donde venden las, las cosas de mercería, por ejemplo, aquí en Monterrey tenemos Ensa o tenemos el farolito, así se llaman las tiendas, ¿no? Venden estambres y cosas. Ah, bueno, entonces ahí en México es, por ejemplo, Fantasías Miguel. Ah, no, Fantasías Miguel, sí, ahí mero, sí, sí, aquí también hay de eso. Este venden unas tes prefabricadas, que no tienen clavos, no tienen remache no tienen nada. Son de madera, de plástico, no sé, de diferentes, de diferentes materiales. Ese que lo ponga en la entrada, que lo clave en la tierra. Ok. Sí. Bueno. Este, y, que, y que ahí en, ese, en la parte horizontal ponga KM, chiquito, porque la K también tiene vibración y la M igual, chiquito, y luego 3, punto, chiquito el 5. Ok. O bueno, más chiquito que el 3. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Y atrás de eso, antes del 3, le ponga el 1, 2. Ok, bueno, pues ahí está, Gaby, ya tienes la respuesta con respecto a ti. Moni, eh, ¿nos podrías compartir cuál es tu número de tu casa? Porque nos dijiste que estaba en el suelo, pero yo ya no vi qué número es. Entonces, eh, por favor, compártenos qué número exterior de tu casa es, porque nos habías dicho que estaba puesto en la, en la banqueta, en el suelo, pero no nos dijiste qué número, así que, porque nos dice qué puedo hacer, porque pues está ahí su número. A ver, ahorita sí mal, nos puede decir. De, <ríe> hecho, se fue... de hecho, los números que van en el piso tendrían que estar en la puerta de entrada. Te pegas la nariz a la puerta de entrada o los pies a la puerta de entrada. Ajá. Ahí tendría que estar el número y tendría que estar rodeado de monedas. ¿Sí? Ok. La pones en la plancha de cemento fresco Poner los números y le insertas monedas. De 10, ahora las de 20 famosas. Rodearlo. Ok, pero, no, Moni, tiempo. por favor, repítenos cuál es el número, porque la verdad es que no recuerdo, eh, no nada nos pusiste, no hay número exterior, dice, solo manzana y lote, pero ¿qué números son, Moni, por favor, dinos? Eh, Nora Ramos nos dice, eh, ¿qué nos puedes decir del número 326? Y 315. Son dos. 326. Primero, dinos 326. 326 es un 11. Es un 11. Se llevan las cosas al extremo. O te enojas al extremo, te contentas al extremo. Es un, es un lugar donde constantemente hay pruebas que superar. ¿Sí? Este... Es un lugar en donde... Venías de un lugar en el que te iba muy mal, llegaste ahí y dices, oye, qué bien me va, pero de repente, pone el bajón, sin aviso ni nada. Sí. Recordemos que el 11 es un número maestro, es un ¿Qué? número que nos enseña. Normalmente las personas que viven en casas donde se da un 11 final, nos están enseñando algo. En este caso, ¿qué les están enseñando? 3.26, ¿Sí? La familia tiene que aprender algo de las mujeres para seguir unidos. Ok, sí. bueno, Ese pues, es el mensaje que ellos tienen que atender. Ahí que está, me, que Norita nos loco. diga cómo se siente ahí en, en esa casa. Eh, ah, ya, Moni Flores ya nos puso al final. Eh, dice que ella está en la manzana 640, lote 16. Manzana 640, lote 16. Y recuerda que está en la banqueta, en el suelo. Sí, pues sí. Sí, es. es se siente desvaloriz desvalorizada. No siente que la tomen en cuenta o que la valoren con, plenamente como persona, como mujer. No sé, dependiendo de la situación que esté viviendo. Se siente desvalorizada. Este, dice Jesús, no se siente. Se se ampara mucho con la religión, pero um, pero no puede quedarse así siempre. Tiene que, por lo pronto, tiene que quitar los números del piso. Definitivamente quitarlos del piso. ¿Cuál es la posición correcta? En donde nosotros tenemos que tener nuestro número visible de nuestra casa. ¿De ¿Dónde es como la mejor orientación? Para cualquier número que sea, pero ¿cuál es la mejor orientación? Ok. La mejor orientación debe ser... Como aquí, en un lugar liso. Ajá. ¿Sí? Aquí al centro, arriba... Que no haya grietas, no haya manchones, no haya puertas. ¿Sí? O de la puerta, del lado izquierdo, arriba. Ok. Para los que son, por ejemplo, números que están dentro de un departamento de un edificio, tiene que ser sobre la puerta, este, del lado izquierdo tiene que estar el, el número. Si van sobre la puerta, que dices, oye, pues no hay de otra... Que vayan igual, que vayan en línea. Energéticamente yo siempre, bueno, es lo que dice el, la numerología cabalística. Yo en lo personal, y lo digo, yo siempre lo aclaro, muy en lo personal, yo les recomiendo todos los números donde los pongas, no importa, en la pared lisa o en la puerta o en tu puerta, tienen que ir desde abajo hacia arriba. En una sola línea. Ponen la regla, ponen la regla y va el primer número, segundo número, tercer número, cuarto número. Pero sobre la regla. ¿Sí? Para que uno no quede más abajo que el otro. ¿Por qué? Porque es como una nota musical desarmoniza. Ok. Entonces tienen que ir, pone una reglita y marca. Aquí va un número, otra regla, aquí va otro número, aquí va otro número, aquí va otro número. Aquí está, y sin clavos, sin tornillos, sin taquetes, sin pijas, nada. Tiene que ir pegado. Búscale a ver qué le pones, pero pegado. Sí hay, sí hay cosas en el mercado ahí. Sí, no más supuesto, clavos, que sí es uh -huh. el este, Pero tiene que ir pegado. No ni de ir pintado, clavos. ni nada. O sea, tiene que ser literal. Cuando Tenemos uno busca números que agarras, por ejemplo, con cinta scotch, tape, cinta de aislar o, o le pintas con marcador, con, con con brocha, con lo que sea estás forjando un futuro incierto, un futuro falso ¿sí? Okay. como bueno. esa es una vibración negativa y tus números no son positivos, estás potenciando lo negativo, como tienes una idea ¿sí? Okay. si son números positivos y los pintas o les pones con cinta nunca va a llegar Nunca van a ser de las personas que dicen, yo tenía todo listo anoche, y ahorita en la mañana todo el mundo me dijo que no. Ok, bueno. Eso pues... es lo que pasa. Ah, dice Nora, de, de la casa del número 326, dice, sí he vivido muchos cambios, ya hasta me separé de mi pareja, estoy aquí sola con mis hijos. <risa> ¿Cuántos hijos tiene? No, no nos puse aquí. O sea, es, en estos casos convendría darle seguimiento a la gente, ¿no? Por ejemplo, Ajá. a los que les hemos dicho su, las posibilidades de, de mejorar el número, que nos Ajá. pongan, oye, ¿no? ¿sabes qué? Mi situación actual es esta. Con lo que me dijiste que hiciera, me fue así. Bueno, Muy ahí por buena. favor compártenos en, de nosotros, y nosotros lo vamos haciendo. Nos pueden enviar mensaje a la página Almas en Conciencia o aquí con nuestro querido amigo este Facundo, que es súper buena onda, por favor, contáctelo. Eh, también aquí ya nos está poniendo Rosalía Rodríguez, que nos dice cuál es el número uno. Ella es en el número uno, Pirineos uno, dice. Pirineo número uno. Ajá. P P. Pi. Pi. pi. pi, pi, pi, Tiene una buena dirección. Muy buena dirección. Este, el uno es una casa masculina. Este, si ella vive sola, que no creo. Digo, puede ser soltera y decir, no tengo esposo, ¿no? No, pero tienes tu pareja y tu pareja va y se queda seguido la casa, ¿sí? Entonces, es una casa masculina, ¿sí? Este, como que ella está agarrando la fuerza de esa casa. A ella se le reconoce como una persona que lucha, que pelea mucho. Sí. Este... Si está soltera, oye... Es, 12, 1, 5, Muy probablemente este año, antes de noviembre, se casa. Ok, Gaby, pues ahí está la información. Ahí ya nos contarás qué, qué está pasando en tu vida en este momento. Por acá, pero, a ver, déjame ver. Pero, pero, pero. Ha casado, tiene un compromiso. Ajá. ¿no? Tiene que cuidarlo. Ok. Tiene que bajarle de tres rayitas a su carácter. Porque si no, no llega el fin de año con pareja. Ok. Ojo con la pareja este año también para ti, este, Gaby. Eh, nos dice Eucop Colbert que eh, dice, agradeceré, dice, él está en, a ver, ¿qué será? Plaza 12, así dice, Plaza 12, edificio 14, Departamento 502-502 Edificio 14, Departamento 502 Euc Colbel ¿Cómo le ha ido en el tema de pareja? A ver, ahorita que no... Específicamente sí. de pareja Este me da muchas lecturas, no podría decirle exactamente en este momento, necesitaría saber un poquito más de él, más de su caso, porque son 12 14 y veinti, ¿qué? 52. 502 ah, 502. Sí, 502. Sí, por eso te digo es, es, ¿Cómo le ido en el tema de pareja? Porque okay. hablamos de una separación, es un cero atravesado, potencia la separación, es... Sí, vive. Normalmente es un hombre que vive bien. Este se la pasa bien. Atractivo, exitoso. Sí. Dice que no, no le ha ido muy bien en cuestión de pareja, dice mal. Por el cero. Por el cero. Y hay un 14 atravesado. Por eso te digo, es, es, tendría que saber más por qué. Dice uno, dos divorciado. Divorciada ah. con dos hijas, dice. Ah, es mujer. Creo que sí, es mujer. Pensé que era hombre, pero no, es cop Colbert. Dice que es mujer. Bueno. Divorciada con dos hijas. Ok. Es... Es una casa femenina, que es el uno. Que es uno. El dos es el deseo de tener pareja. El uno, la mujer recién perdió a su pareja es divorciada y luego seguimos con el 5 la separación es cíclica, sigue recordándola la separación sigue siendo recordada por la mujer porque es un dos Por sí. eso le decía, ¿cómo le está yendo en su relación, sobre todo en pareja? porque a mí me hablaba todo de, de una de una pareja y, y curiosamente, ¿cuántos hijos son? dos hijos es el último número que se tiene, pero en el, en el deseo de ser, de ser pareja, hay un uno y en la reciente pérdida, en el 14, hay otro uno, son dos. Sí, entonces, ojo, ojo, esta nuestra consultante. Tu depresión que estás llevando cíclica, tu 5-0 que estás teniendo en tu número de casa, lo están resintiendo tus hijos. Ok. Sí, lo están resintiendo. Tienes que alivianarte, como quien dice, alivianarte. Bueno, este, yo pondría bien. un 3 antes del 5, un 6 después del 0, y un 8 al final. Ok, bueno, pues ahí tienes, este, se llama Eugenia Colín, ya ahí nos puso su nombre. Gracias por compartirnos. Tenemos a Silvina Graciela Acosta Ortegosa, ella es de Argentina. Y eh, nos dice que su número es el 765-765. Ok, es una casa donde la espiritualidad este, y el racionamiento este, van muy de la mano este, pero afuera de la casa sí, para afuera de la casa la gente cree que, que son así, o sea, muy espirituales no, somos normales, somos normales tú le dices a ella, es que son muy espirituales sí, pero no, no somos tanto sí, este, son líderes definitivamente son personas muy atractivas a la vista o al trato Sí, lo atractivo no nada más es de vista, es también de trato. Este, pero ciertos momentos, como mujer, este, que es cíclica, llegan momentos es que es muy desagradable y la agarra con todo el mundo. Este, en esa casa, que nos platique. Cada siete años, si es cierto o no, cada siete años viene el triunfo o el fracaso, muy marcados. Cada siete años, Pues ahí que nos comparta este, cómo le ha ido. Hay infidelidades. ¿Siete, seis qué? A ver, déjame ver, porque ya le moví por acá. ¿Seis, 6-5, 7-6-5 de Silvina Graciela Ortegosa Bueno, hay infidelidades de ambas partes Ok De otra forma se da esa infidelidad Ok Para Luz Estrada su casa es eh, 28 28 uh -huh. Ella es la titular de la casa Creo que sí, no sé, no va no, a ver si nos comparte, este Luz Estrada, si eres la titular de la casa. Y para, a ver, Adriana, Adriana no vi tu número, discúlpame, es que esto no me deja ver todos los números. Si me lo puedes volver a compartir, Adriana, porque dice que ya la salté, pero pues es que no lo vi. Adriana, vuélveme a poner tu número, por favor, póngame sus números. A veces... Eh, eh, como que la configuración de Facebook me va saltando algunos números, pero este, Adriana, vuelve a ponérmelo, por favor, y con gusto lo, lo pongo. Eh... En el caso de la persona que tiene 765. Sí, Silvina eh... dice que está viviendo sola. Bueno, que quite, las, que quite los números. Ponga una superficie blanca, firme, y los números que no sean oscuros, que sean tonos pasteles, también, que contrasten un poquito con el color blanco. Este, algo me dice de un gusto de ella, de identificar su fachada con algo. Ok. Y que eso sirva para que ella forme su, su identidad. Sí, este Y que de esos números, el, antes del 7 pon el, volvemos ahora mismo, el 1, abajo el 2, 3 y después del 7, un 8 ok, bueno Silvina, ahí dice que también la economía no le va muy bien desde que este, está, ahí dice desde hace unos cuantos años no le va muy bien pero, pero bueno, tendremos que saber ahí que si son cada siete porque en esas casas que son 7 el, el triunfo y el fracaso Dice el... que tiene mariposas pintadas se van los sueños se van. Ok, pues ahí está, mira el tip para que te lo puedes hacer. 6, 13 y 5, 18, 8 y 1. Ok. okay. Bueno, pues ojo por ahí Silvina ya. Eh, si te perdiste algún número, pues eh, recuerda que cuando termine este programa se va a quedar ahí grabado para que puedas repetirlo y veas eh, todo lo que les estamos diciendo y tú puedas eh, poder equilibrar tus números en tu casa. Tenemos aquí el caso de Adriana Salinas Mendoza, que dice que es el 118 118 exterior casa 2. Casa 2. Y dice que nació el 5 de marzo. Es exterior 118, casa 2. ¿5 de marzo? Sí. Hubo una temporada que le fue bien económicamente, porque está batallando ahorita. ¿Qué... Hizo algo, comentó algo que le empezó a traer los conflictos económicos. Sí. En relaciones, conflicto también. Por el carácter. Por su carácter. Okay. Este, 10, 12, 3. A su puerta. Que le ponga el 1 antes y el 6 después. Y le ponga un 3. 1, 3, el 2 y luego el 6 al final. Ok. Muy bien. Y que nos platiquen una semana. Ajá. Uh -huh. Pues ahí está, Adriana, eh, ya tienes ahí información para que puedas trabajar. Eh, ahora tenemos a Eli Rubio, que nos dice que tiene eh, el número exterior 311. No sé si es que aquí dice sonó, pero no sé qué significa eso. Sonó tres, dos hijos y yo ahorita aquí y mi papá. <ríe> creo que está aquí mi papá. No sé si está viviendo, creo. Son, viven tres, creo. Ajá. Sí, creo que viven tres ahí en esa casa y dos hijos, algo así. Pero bueno, el número es 311. 311. Ok, dos de ellos deben ser hombres. Entonces, un hijo y el papá. Y deben ser ella y una hija, según yo. O como siento, deben Ajá. ser así. Este. Hay pérdidas porque es un. Cinco, hay, hay pérdidas, pero por separación. Papá se fue. Ok. Bueno, a ver, nos dice Eli. A ver, que le ponga. Que nos puso porque sí, nos puso. sí, dice. Do, no, dice: mis hijos son hombres y yo. Entonces, ¿el, el papá es el papá de ella? Sí, es pues su el papá de la niña. Uh -huh. papá, no, entonces, es el papá de ella, creo. El papá de ella se va a quedar un tiempo nada más. Sí, su papá, ajá, dice yo y ahorita está aquí mi papá, sí, me supongo que está de visita. Ok, está de visita, bueno, ahí está, ahí están los, los números. El 3, este, el tres es familia, es tres, aunque es impar, es un número femenino. Sí, este, uno, uno, son, son los... Son los hombres que viven ahí con ella. Sus hijos. Este, vienen de una separación. El papá va... El papá de ella. Va a haber unos conflictos por la forma de pensar del papá. Pero ojo. El papá ya le había dado soluciones tiempo atrás. Que ponga atención a lo que le a lo que le dice, que no lo tome como que, ay, vienes otra vez con tu cantaleta, no que le ponga atención ¿sí? ya de un tiempo para que ella viene razonando precisamente lo que le decía a su papá y dice que está separada está separada exactamente yo en su casa le pondría uno uno, dos 1, 2, 8 A reserva que lo podemos corregir Yo le pondría 1, 2, 8 1, 2, 8 Ok, bueno, para los que se están integrando y no saben de qué estamos hablando Estamos hablando de las vibraciones de las casas en específico nos puedes compartir cuál es tu número de tu casa y si no te, lo, no te damos la respuesta... Puedes entrar a Centro CAFA, eh, Centro Holístico CAFA, eh, con mi querido este, Facundo y les va a estar contestando así. Inclusive hasta le puedes tomar foto y se la compartes para que él también te pueda dar más información. Y si no, también nos puedes aquí comentar en, eh, en, esta, eh, en este video qué número de casa tienes. Eh, lote manzana lo que sea que tengas como números exteriores visibles, inclusive hasta mandarnos una descripción más o menos para que nosotros bueno, no yo, Facundo, pueda darte eh, la información sobre eh, tu casa y la vibración que tiene tu casa y por qué se dan algunos patrones, algunas situaciones. Que bueno, aquí ya con varias, eh, aquí yo les digo ya, eh, amigas que nos están aquí compartiendo porque cada martes están aquí eh, acompañándome, hablando sobre muchos temas. Gracias a todos por estar compartiendo también sus números. Y yo creo que todos se están quedando así de, ¡ay, ah, yes, verdad! y sigan compartiendo también por favor este eh, programa para que muchas más personas puedan verlo y llegue a muchas más otras personas, recordemos que Facundo es de la ciudad de Monterrey, pero ah, bueno pues ya vemos que la tecnología eh, nos ayuda a conectarnos y enlazarnos de muchos, así que si tú quieres tener una consulta en específico con Facundo puedes hacerlo eh, a través de su página puedes hacer una cita y él te va a dar toda la información, la verdad es que todas sus consultas son súper económicas y muy buenas y muy profundas, eh, también, recuerda por favor seguirme en Margarita Mercado, dale like a Margarita Mercado en Instagram, Margarita Mercado en YouTube, Margarita Mercado también, así me vas a encontrar en todo lo que quieras, en Twitter también, digo, Twitter lo tengo un poco abandonado, pero ahí anda, ahí anda todavía. Eh, vamos a ver por acá... Eh... Todavía tenemos más números. No se vayan. Todavía les voy a estar dando algunas respuestas más eh, para que ustedes puedan estar al pendiente. Así que si no ha pasado tu número, pon atención. Aquí estamos. Y los números que nos está diciendo Facundo, que a pesar, por ejemplo, de que tú tengas el ejemplo, eh, tu número sea 702 y ya te está dando, ¿qué número tienes que ponerle? Tú tienes que poner con un plumón del mismo color, con un lápiz, con un crayón, como nos había dicho, entre los números de tu por ejemplo el 702 y si te pide que pongas un número, lo tienes que escribir con lápiz, con, con plumón, ahí dibujado entre los números que te está diciendo para que la vibración de esos números pueda equilibrarse y poder cambiar la energía de lo que te están diciendo, porque aquí me volvieron a hacer esa pregunta y bueno, para que tú puedas saber eh, cómo, cómo va. Eh, Gabrenda nos dice eh, que ella es el 368, y dice, no soy propietaria. Estoy ahí con mi esposo y dos hijos. 368. Gabrenda. Ocho. Económicamente deberían estar bien. Ahí más bien hay que hacer algunos ajustes administrativos. Vaya, eliminar gastos que que están de más. Es que dicen, ah, pues son 100 pesos, no pasa nada. Son 100 pesos. Junto a los 30, veces, 30 días seguidos, ya, ya es una lana, ¿no? Este. Mmm, 368. Es una casa. El 13 es un. A pesar que es impar, es una casa netamente femenina, porque habla de la familia. Sí, entonces, el 6 este, habla de una casa en que la mujer este, se siente un poquito encerrada, una casa en la que el hombre va a tener éxito, ¿sí? ¿Qué le pondría yo? Al principio volvemos a lo mismo, el 1, 2. Y después del 5, el 21. Ok. Bueno, entonces, entre esos números que los dibuje, ¿chiquitos, grandes, de qué tamaño? Chiquitos, chiquititos, chiquititos. Por ejemplo, del 10% del tamaño del número normal. este De preferencia que sea del color del fondo, no del número del fondo donde están los números para que no se vea. Uh -huh. Ok. Que sea, que sea, hay un dato que no les he dicho. Este, y una disculpa. Tiene que ser o a las nueve de la noche o a las cero horas. Ok. ¿Sí? O sea, también tiene que ser la hora. Sí. Y debe ser la persona, de preferencia la persona que que es el sustento? Pero como es una casa femenina, totalmente, sí, este, tres, seis, entonces tiene que ser la mujer, que sea ella, ella la uh -huh. que lo haga a las nueve o a las dos, a las cero horas, y que lo haga con total convicción de que les va a ir mejor. Ok. En el caso de ella, específicamente de ella. De Gabrenda, ok. Ok. Eh, muy bien. Y por acá tenemos otra. A ver, Katy González Velázquez dice que su edificio es 24 y la puerta es 1. 24, 1. Ella está recuperándose de una, de una separación perdió lo que sea. Eso ya, ya es... ¿De salud podría ser? De salud. Sí. Sí, sí, sí, sí. Seis, siete. ¿Es un siete? Sí, es de salud. Es un siete. Este... Pero que no se... Que no se fanatice. Ok. Ella sabrá a lo que me refiero. Nomás dile oh. que no se fanatice. Ojo, Katy, ahí está tu respuesta. Para, a ver, tenemos acá Blanca Estela. Blanca Estela, ella está en la calle 28, número 50. 2850. Calle 28, número 50. Que se cuide de aquí a junio. Puede haber un conflicto legal. Si ya lo tiene... Si ya lo tiene, que, que ponga un 2 y un 8. Un 2 antes y un 8 después. Uh -huh. bueno. okay. sí. Y esperemos a junio, si es que ya tiene conflicto. Si no, que lo ponga, ponga los números y se cuide en junio. Que cuide lo que habla. Sobre todo lo que habla. ahí ella sí le pediría que me mandara su fecha de nacimiento. Blanca Estela. Ok. Blanca Estela, si nos estás escuchando y todavía aquí, por favor, mándenos cuál es la fecha de nacimiento para que te dé más específico. Recordemos que es calle 28, número 50. Que le quite eh, los adornos a no. Ok. Sin adornos, tu número, Blanca Estela. Eh, a ver, dice... Lucía Murguía nos dice que su número es el 310. 310, es un 4. Es una pérdida, tienen una pérdida reciente. Este, Eso le ha causado los problemas, pero le apoya la familia siempre. Tiene miedo al fracaso. Tiene miedo al fracaso. Y... Le da más miedo el ambiente en el que se mueve. Lo siente muy hostil. Yo le pondría... Antes del 3, 1. El número 13. Le pondría el 13. Y abajo el 2. Okay. y le pondría y le pondría que cambie el número donde está hay algo que no encaja en su número o en la placa donde está el número o donde está puesto el número hay uh -huh. algo que no encaja Sí. o clavo bueno. o, o hay un agujero atrás de donde pusieron el número no sé, hay una fuga Ok. Lucía, compártenos y descríbenos cómo está puesto tu número, si está pintado, pues, sobrepuesto, cómo lo hicieron eh, para saber. Aquí ya también Blanca Estela sí nos respondió y dice que ella es del 9 de mayo de 1961, para nuestro caso anterior Facundo. Sí, el problema es con papá, con la figura masculina. Ok. Ahí tiene que... Tiene que este, solucionar un problema que tuvo con papá o con figura paterna, si fue padrastro, padrastro, o si fue con el novio de mamá, con el novio de mamá, este, o si fue con un hermano incluso mayor, con el hermano mayor, este, tiene una figura paterna con la que tuvo un conflicto y es lo que viene arrastrando. Tiene que solucionarlo para que las cosas mejoren en esa casa. Y si mejoran, se va a acordar de esto y se va a reír. Ok, bueno, pues ahí está. Mati Reyes, la verdad es que no vi tu número. Si me lo puedes repetir con gusto, lo, lo checamos. Mati Reyes, no lo vi. Eh, déjame ver por acá. Ah, este, el número para cons, Consuelo, eh, el número es 16 Manzana 9. 6, o sea, 9. Como quiera te da un 7. Este... Muy espiritual, muy... Muy racional. Con ella también aplica lo de los fracasos y los éxitos cada siete años pero ahorita tiene desequilibrios independientemente de lo que de lo que salga independientemente de todo este, yo les recomendaría este, una ayuda espiritual pero que no sea de la religión que sigue que busque otra religión. Única y exclusivamente para la ayuda. En su casa es un nueve. Uh -huh. Lo encerraría en una burbuja. Totalmente encerradito en una burbuja. Con lápiz. Ciérralo. Y despegar el lápiz a la burbuja hasta que cierre. Okay. Y darle un nudito con el mismo lápiz sin despegarlo empieza la, la círculo cierras así sí. y le pondría 1 2 y abajo el 3 1 2 3 ok bueno y tenemos este otro caso de eugenia eh, ella dice que está en el número 410. 410. Eugenia Scholl. Ok. Son cinco. Me parece que ella vive sola. Ajá. De hecho, vive sola. El cuatro, yo se lo recomendaría que lo encerrara. Y le pusiera flechitas hacia adentro. Sí. Por ejemplo, aquí ven cuatro. Ajá. Y flechita aquí, hacia acá. Aquí, hacia acá. Aquí, hacia acá. Sí. Uh -huh. Y aquí, hacia acá. Sí. Que lo encierre de esa manera. Todos los que tengan cuatro sea en su casa, al principio o al final, que le pongan... Que encierran el 4, Es lo primero que deben de hacer. 400 son pérdidas para ella, que es casa que es una casa masculina dominada por una mujer. cuide Que cuide su, su carácter y su comportamiento. ¿Sí? Aquí hay dos vertientes. Una, ¿por qué, es, por qué decimos el comportamiento? Porque como es una mujer sola, este siempre está la defensiva y ofensiva. Se le acerca un hombre y cree que el hombre se le quiere llevar a la cama. sí Y no le da oportunidad de nada. No conoce gente. O es una mujer que tiene muchas visitas en su casa. ¿sí? Entonces, que cuide su comportamiento, sea cual sea de los dos que tiene. Tiene que, que primero buscar qué es lo que quiere en su vida. Y el cero, que está en la casa, que también lo encierre en otra burbuja. Y le ponga una línea horizontal arriba. ¿Sí? Porque eso es cíclico, señal de que las relaciones no duran. ¿Sí? O porque Entiendo. es muy agresiva con los hombres, o porque es, no es nada agresiva con los hombres. No sé si me explico. Uh -huh. Uh -huh. Tiene que encerrar el cero y poner una línea horizontal arriba para que, para que se equilibren los golpes, que se equilibren las cosas. Ok, Lucía Murguía nos dice, eh, nos comparte que está pintado del mismo color porque recuerdas que nos habías dicho que eh, tú lo veías como contrabas trabas. Eh, eh, de Lucía Murguía dice que está pintado el mismo color de la puerta, antes era dorado y lo pintaron de verde como la puerta y está remachado. Ah, ¿Remachado? ¿Qué número tenía? Ay, Lucía, no me acuerdo, pero a ver, déjame vale, ver si vale. puedo regresarme en los verde, comentarios. El color pero... verde es envidia, llama la envidia, el color verde. 310, 310 tenían. 4, es 4, es ah. y está remachado. O sea, hay envidia. Es un 4 tu casa. Y luego remachado. Tienes agujerada la pared por donde entra todo. O sea, ponga lo que pongas, no va a servir. Sí. Porque está remachado. Por ahí es donde va entrando la, Las malas vibras. Entonces, que quite el remache, que quite el número. Sí, como le dije. Creo que es fue el que le dije, ¿no? Que quitara el número y pusiera otra cosa sí creo que sí no de por sí ya desde que dijo ya está pintado eh, ahí es que, que ya dijimos que no debe de la estar mamá. pintado el número entonces sí. recuerden que ponerlos cuando les estamos diciendo a ustedes que pongan entre números eh, los otros números o lo que les está diciendo es que lo pongan a lo mejor si no sé lo pusiste de color azul eh, puedes ponerlo igual del mismo tono azul en chiquitos los números que te están diciendo extra para para que no se pierde el Uber, aquí nos están diciendo porque no se pierde el Uber Eats, este los puedes poner así en chiquitos, o sea, no, no hay problema del mismo tono de tu pared, del mismo tono de, del lugar, puede ser este en negro, con lápiz, pintados, eso sí. Esos los que sí te estamos diciendo que le pongas, eh, los puedes hacer de esa manera para que no haya problema y no tengas tema en que se pierdan. Entonces, pues ahí ya más o menos para que ustedes sepan. Facundo, ya no. llegamos al final del programa. Yo sé, no. Nos quedaron miles de números aquí, miles de listas. Eh, estuvo súper interesante esta plática, pero si yo no dije tu número... Si se perdió entre los demasiados comentarios que el día de hoy tuvimos, que de verdad fueron demasiados, eh, por favor, mándale mensaje a Facundo. De verdad, te, se va a dar a la tarea de contestar, ¿verdad Facundo? Sí, todos los que me mandan. Los... Cafa, mándale inclusive hasta la foto y le va a ayudar un chorro. Para que eh, te diga específicamente en tu número, en tu casa, qué es lo que tienes que hacer. Entra a la página en Facebook, Centro Holístico Cafa, y en el inbox, mándale ahí el mensaje para que te diga qué va a pasar con tu casa, cómo puedes equilibrar ese número que tienes ahí exterior. Pues ya de manera específica, con temas específicos, él te va a ayudar. No te va a cobrar, no tengas miedo. ¿Eh? <risa> No, no, no les cobro. Siendo el programa no les cobro. Lo que sí les voy a pedir es que me platiquen un poco la historia. Ya consultas más a profundidad y en específico, ahí sí, pero sí, sí. esto nada más del número como tal, tú puedes mandarle mensaje y él te va a dar la respuesta para que... Eh... Puedas checarlo y toda la información sí está en, en el principio. Si tienes duda de cómo pintar los números, él ya nos lo dijo al principio del programa. Así que ahí está también toda esa información ya lista para que tú puedas eh, escucharla. Ahora sí, eh, Facundo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este tema fue extensísimo y súper interesante. Eh, muy bueno, muy buen programa. Muchísimas gracias por proponer este, por este programa. Ya estaremos pensando qué más vamos a trabajar con estos números porque se vienen fechas importantes como el Día de la Madre, entonces tenemos también que ver cómo, cómo vamos a relacionarnos con mamá, tal vez para el siguiente. Vez. Entonces, pues ahí ya vayan preparando sus números, ténganlos al pendiente porque ya les diríamos cómo vamos a ir a checando estos números. Muchísimas gracias Facundo por habernos acompañado, por estar siempre con nosotros nosotros y bueno pues te dejo para que puedas despedirte de, de todos muchas gracias Maggie. muchas gracias muchas gracias a todas las personas que nos están confiando sus, sus comentarios este quizás nos falte alguno ahorita que no fue por mala mala onda como decimos acá este si fue porque fue la cantidad y muy variadas las, las perspectivas que nos presentaban mm. Llámenos, ya llámenos, ya este, de veras, no somos un lugar donde buscamos hacernos ricos con la gente, si ¿sí? se cobra una cuota, pues sí, como de eso vivimos, pero no para hacernos ricos con nadie, somos un grupo multidisciplinario con muchas este, especialidades, este, ahora sí puedo decir con toda la boca, con especialidades en las que podemos ayudar a la gente. Y eso es lo que queremos, básicamente lo que queremos, que es en lo que coincidimos Maggie y nosotros desde un principio. Y lo estamos haciendo patente aquí, por ejemplo. Eh, búsquenos como Centro Holístico Integral CAFA en Facebook, este, o por mi número de WhatsApp. Solamente se contesta WhatsApp, no se contestan llamadas. Es el 81-2005-1576. Este, se contestan todas las, todos los mensajes, todos. Me doy a la tarea de contestar todos. Como es en México, tienen que ponerle agregarle el más 52, creo, para que quede. ¿Nos puedes volver a repetir, por favor, tu número? 51. Y, eh, y la, el nombre de la página, porque aquí otra vez nos lo están volviendo a preguntar, pero por favor, dalo completito para que te puedan buscar. De todas formas, yo voy a compartir eh, tus datos más adelante ahorita en la página de Almas en Conciencia sí. para que lo tengan, pero por favor, repítenlo. Sería, el nombre es... CAFA Centro Holístico Integral, este, en Facebook. Y el teléfono de un servidor es 81-2005-1576. Sí. Mencionen que son asiduos al programa de Maggie y se les hace un cobro, este, que teníamos todo el año pasado, porque aumentamos los precios. Entonces se les cobre igual que el año pasado, no se les cobra nuevo precio. Para que pues, vean que se les trata, se les trata bonito para hacer. Redescuchas de, de Miley. Eh, Eso es excelente. Eh, y estamos las 24 horas. No tengan vergüenza en decir que es muy tarde o es muy temprano. Márquenos o un mensaje más bien, porque llamada no contesto, pero mensaje sí ok, bueno pues ahí tienen ustedes ya pueden estar listos y al pendiente eh, de todo esto que Facundo nos está compartiendo si quedó duda con tu número por favor no dudes en mandarle ahí mensaje y bueno pues él te va a responder muchísimas gracias Facundo nos estamos viendo literal el siguiente mes seguimos en contacto tenemos una sorpresa el próximo. Mes. ahí está no se la pierdan, nos vemos gracias Facundo, bye